En los minutos que siguen vamos a tratar de conocer algo más sobre los mecanismos que facilitan la transición del dolor agudo al dolor crónico. Aunque son muchos los mecanismos que favorecen la cronificación del dolor, nos centraremos en los relacionados con el aprendizaje por condicionamiento operante. El ser humano aprende a mantener o eliminar comportamientos, en buena medida, por las consecuencias que estos comportamientos tienen para él. Es lo que se llama aprendizaje por condicionamiento operante. ¿Y qué tiene que ver esto con el dolor? cuando sentimos dolor emitimos muchas veces conscientemente y otras de manera automática lo que denominamos conductas de dolor son comportamientos visibles o audibles, indicativos de que sentimos dolor estas conductas son muy variadas desde quejas verbales hasta gestos o posturas antiálgicas estas conductas tienen la función de intentar modificar el ambiente social para ayudarnos a ajustarnos a ese dolor por ejemplo el cojear o agarrarme la espalda puede hacer que el que está a mi lado me ayude a subir la escalera estas conductas de dolor Pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y ajustarnos mejor al dolor, pero cuidado, son también un arma de doble filo y pueden empeorar a largo plazo el problema de dolor o ayudar a que un dolor agudo se convierta en crónico. Antes de comprender cómo una conducta que en principio está diseñada para ser adaptativa se convierte en algo perjudicial, debemos dar un paso atrás y comprender los conceptos básicos del aprendizaje por condicionamiento operante. En el condicionamiento operante, el individuo aprende a mantener o eliminar conductas en función de las consecuencias que estas conductas tienen para él. Podemos distinguir cuatro tipos de consecuentes en función de dos parámetros. El primer parámetro es si el consecuente hace que la conducta se incremente o por el contrario hace que se disminuya. Hay que tener en cuenta que este parámetro se relaciona con el carácter apetitivo, agradable o aversivo desagradable del consecuente o de la situación consecuente que se genera. Los apetitivos aumentan la probabilidad de que se repita una conducta. Los aversivos, por el contrario, hacen que la probabilidad de repetir la conducta disminuya. En general, los consecuentes que aumentan la conducta se llaman reforzadores o refuerzos y los que disminuyen la conducta se llaman castigos. El segundo parámetro está relacionado con el modo en que se presenta o desaparece el consecuente. Puede aparecer tras la, tras la conducta o puede desaparecer a consecuencia de esta o la conducta puede prevenir su aparición. En el cuadro de la diapositiva vemos los cuatro tipos de consecuentes que se derivan del cruce de estos dos parámetros. Fíjate que en condicionamiento operante las palabras positivo y negativo no tienen nada que ver con bueno o malo, sino que significan que algo aparece, positivo o desaparece, negativo. En el cuadro de la diapositiva vemos los cuatro tipos de consecuentes. Refuerzo positivo, buenas calificaciones. Si Ana estudia mucho, conducta, saca buenas notas. Como, como consecuencia de estudiar, aparece algo agradable. Refuerzo negativo, exento de hacer tareas de casa, cada vez que Marta se queja de dolor de cabeza, su madre la dice que descanse y hace por ella las tareas de la casa que le tocaban a Marta. Así, la conducta de queja de Marta tiene una consecuencia, se libra de hacer algo aversivo, o lo que es lo mismo, algo aversivo, en este caso hacer las tareas de la casa, desaparece como consecuencia de su conducta de queja. Castigo positivo, colleja, si Juan habla mientras está en el cine con su padre, su padre le da una colleja, algo desagradable aparece por hablar. Castigo negativo, no ver la televisión durante una semana. Si Pepe pega a su hermano, su madre le, da, le deja una semana sin ver la televisión. La consecuencia es desagradable, es un castigo, porque algo agradable desaparece. Las conductas de dolor permiten manifestar dolor socialmente y, además, tienen como cualquier conducta unas consecuencias. En ocasiones, la conducta de dolor irá seguida de consecuencias agradables o refuerzos, como por ejemplo, librarnos de ir a algún lugar al que no nos apetezca ir, lo que es un refuerzo negativo, o que nos dediquen atención y mimos, que son refuerzos positivos. Otras, tienen consecuencias desagradables, por ejemplo, estoy con cara de dolor y mi pareja me dice ya estás igual de amargada otra vez, o me quedo sin hacer algo que me gusta por el dolor, como ir al cine. Esto es un castigo negativo. Las consecuencias agradables que ocurren tras una conducta de dolor tienden a mantener en el tiempo esta conducta. Por ejemplo, si al llorar de dolor el niño recibe atención de la madre, volverá a llorar la próxima vez. De modo que repeti repetimos aquellas conductas de dolor que van seguidas de reforzamiento, tanto si este es positivo o negativo. Es importante aclarar que no se trata de que las personas emitan conductas de dolor a propósito para conseguir refuerzos. Muchas veces las personas no son muy conscientes de todo lo que obtienen a través de sus conductas pero la existencia de esos consecuentes ocasiona el aprendizaje de que esas conductas son rentables al organismo y, por tanto, deben ser mantenidas. Una de las conductas de dolor que más peso tiene en la cronificación del dolor es la evitación de la actividad. Esta conducta de dolor se mantiene muchas veces gracias al refuerzo negativo, ya que evitando la actividad evito la posibilidad de que me duela y, en el caso de que exista miedo al movimiento, evito también la ansiedad que me produce la postura o movimiento temido. Por otra parte, la evitación de la actividad puede conllevar también castigos negativos, ya que dejo de hacer cosas que me gustan, por ejemplo ir al cine, pero si la evitación persiste es porque los refuerzos obtenidos con ella superan a los castigos. Como puedes observar en el modelo de la diapositiva, el mantenimiento por parte del paciente de conductas de dolor puede llevarle a reducir sus actividades diarias, ya sea porque emite conductas de evitación de la actividad, por ejemplo, quedarse en la cama, no ir a la compra, no salir con amigos, o bien porque emite conductas de queja, verbales o no verbales, que van seguidas por la realización de las actividades diarias por otras personas allegadas, por ejemplo, la esposa puede sustituir al esposo en alguna actividad doméstica o habitual al ver que pone gestos de dolor. La consecuencia de la reducción de esta actividad es, por un lado, una disminución de la tasa de actividades placenteras, por ejemplo, salir con amigos, al cine, hacer deporte, ir a pasear o ir al trabajo, si este es gratificante. Esta reducción de actividades placenteras supone una disminución de la tasa de reforzadores positivos y, en muchos casos, disminución del contacto social. Ambas cosas tienen como resultado el aumento del malestar emocional, pudiendo aparecer problemas de depresión y ansiedad. Por otra parte, se produce una reducción de las actividades funcionales. Pueden ser tanto actividades básicas de la vida diaria como actividades instrumentales de la vida diaria, lo que redunda en descondicionamiento físico. Tanto el malestar emocional como el descondicionamiento aumentarán a largo plazo la intensidad de dolor, la discapacidad y el malestar que genera del individuo, que consecuencia de ello emitirá más conductas de dolor y emitirá más actividades. Esto instaura un círculo vicioso que ayuda a la cronificación del dolor. En resumen, cuando sentimos dolor realizamos una serie de conductas encaminadas a mostrar socialmente ese dolor. Estas conductas pueden tener consecuencias positivas y negativas. Una de ellas es que a corto plazo nos libraremos de algunas experiencias desagradables, como cosas que no nos gusta hacer o bien emociones que no nos gusta sentir, como el miedo a movernos tras una lesión. Sin embargo, estas mismas conductas beneficiosas a corto plazo son muy perjudiciales a largo plazo, reduciendo la capacidad funcional, aumentando el descondicionamiento físico, disminuyendo los refuerzos positivos sociales, empeorando el estado de ánimo y, como consecuencia de todo ello, empeorando a largo plazo el cuadro de dolor. Además de los mecanismos puramente operantes, existen otros mecanismos relacionados con el aprendizaje que ayudan a cronificar el dolor, como los mecanismos asociativos y la combinación de las reacciones condicionadas de miedo y mecanismos operantes. Los modelos que integran estos mecanismos son la base para la generación de modelos como el modelo de, de miedo de evitación, que podrás estudiar en la siguiente pantalla multimedia.